el sabor al Peñón de los Baños y Colonia Romero Rubio, Peñón de los Baños, mi segunda colonia. Vámonos y nos dice la... Ay, iba a decir... Jorge Frausto! Dice? Escucha lo que dice. Para qué? Para qué, señores? la gente de Washington DC. Esta es de la cumbia Jorge Fraso. Cumbia colombiana. Es un ritmo de Colombia. Ritmo Corradero. Es la familia Flores. Esatrega. Es para César. Uriel. José Isabel. César. vamos Millán. el sonido panillo. para que la gente dice: para qué señores En el ambiente de los sonidos en México Tanto trabajar Para, para los placosos El nombre de Chiva Mayor toda la organización Spermi Para los machos a los romperitos la organización Acuario Pisces Discos Carva Sonido, vale, al que se nos llegará, eh. No para César, para también. Es su cumpleaños. También Lagos de Moreno. También Jalisco Para Jorge Vázquez. Sonido Titábala. Ya se conectó el, el Titábala de allá de Cuernavaca, Morelos. Bueno, Marcánito, de la casabana de Tepito, de su compache, de la banda de Faifa, Pueblo Nuevo, Guerrero de tema